Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. it, it. Milo, pero proceso, si no es plau. Dicho... Pero ni profe, ni profe, una mica de silencio. Mira, ya que estás tan motivado, ¿por qué no te acheques y más ordenador? Que no sé qué ha pasado. Hay alguna cosa que no acaba de... El ordenador yo, pero si yo no... Si yo no contro... Va, venga, acheca't. No estás no es de no no aquí, ¿no? no? El eh, profe es si igual, ¿Qué? ¿Oh? Pues sí, profe, sí. La lea te extrañaría, pero es una crack. Bueno, hasta a la casa. casa? lo has enseñado? porque si no. No, no ella solita, ella solita. Se, se monta sus cosas en casa, ten, en casa tiene tres ordenadores. Tres. Y se monta unas películas, bueno, yo ya tengo un video montado con por ella porque. Porque ella me la ha liado con unas fotos. Pero que sí, que sí. ¿Y por qué se podrás tú? Bueno, mira tú, mira tú, a ver. En serio, a que sí. Ana, ah, no. a que sí. Que sí. controla la lea. Sí. La lea controla un huevo, pero más. Más que, más que según un juego. Según que. Sí. Sí. Bueno, más. Vigila que, Vigila que es el ordenador profesor no controla. Mira los que, es de esos, que sí, sí, sí. ¡Míralos, ¿qué saben, eh? míralos que saben. <laughs> mira, mira cómo controla, profe. Si es una machine. Ya está, profe. ¡Hola, Lara! Technologic, <laughs> technologic, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it.